Carlos Córdoba, que es colega periodista, jubilado además, este, y tiene previsto bueno, a, hacer una, una caminata bastante extensa para llevar un reclamo que bueno, sabemos que es, es justificado, no tiene que ver con el sueldo de los jubilados. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buen placer. día. ¿Cómo andas? Bien, bien. Eh, bueno, lo, lo escucharán ustedes muchos en New Will en los sábados por la tarde, y ahora Carlos este, va a dar un paso más. ¿Se va a ir hasta Buenos Aires caminando? Sí, sí, sí. sí. La idea es salir este, el 3, o sea, el próximo lunes, eh, hacer 32, 33 kilómetros por día. O sea que la primera parada va a ser en este acá muy cerca de San Martín, uh -huh. en Palmira concretamente. Allá nos espera un profesor jubilado. Nos hospeda allí a, a mí, a Juan, Juan Bautista, que me acompaña. Es un oyente, Juan, uh -huh. del programa, que dijo este, te quiero acompañar, pero en bicicleta. Bueno, la cantidad de mensajes que hubo respecto del tema ese de, de la caminata, este, que es simbólica, no sé cuál va a ser el resultado. Yo, yo claro, claro. creo que uh, había que mover el, y, así el y, tablero y, de, de la cuestión... Previsional acá en la Argentina. Carlos, está claro que los sueldos de los jubilados son bajos, la, la gran mayoría, ¿no? Sí, Después sí, habrá sí, algunos sí, sí. que tienen alguna situación de privilegio No, no, pero el 80% está, está bajo. Pero el 80% la... está bajo. Y usted, eh, en este reclamo que lleva, ¿qué cree que debería cambiar para que esto no suceda? Bueno, el sistema previsional, que eh, nadie ha sido exitoso con, con este tema. Hay un fracaso histórico. Pero ese fracaso tiene que ver también como que hemos dejado en la Argentina. Eh, ¿Cuáles son los últimos números del trabajo no registrado? Son altos. Altísimos. 43, 44%. Uh -huh. por, ciento por ahí. Si esa cantidad, esa suma, esa inmensa cantidad de trabajadores aportaran al sistema provisional, otra sería la historia porque sería muchísimo. Hagamos un, una cifra rápida. Supongamos un millón de, de trabajadores que no está aportando al sistema. Uh -huh. Por 8 mil pesos, el 11% de la jubilación, son los que ganan, aunque sean sueldos bajos. El 8, Ponele que sea 8 mil pesos uh -huh. cada uno. Serían 8 mil millones de pesos, que se están perdiendo por no trabajar sobre el trabajo no registrado. Ya sé, me van a decir, este, el trabajo no <ríe> registrado existe acá, en Chile, en Uruguay, en todas partes, pero no tan alto. Claro, no, no llevarlo a cero alto. sería casi una utopía, claro. pero 40 más para de 40 es, es muy bueno, elevado. Tano, pero hay otro, hay otro tema más. La gente sabe poco acerca del tema del IVA. El 21% no es para que va absolutamente todo al mismo lugar y que el Estado pueda hacer lo que quiera. Hay un uno punto algo más que va a las cajas provisionales, o sea, al sistema provisional. Uh -huh, uh -huh. Pues vas a un almacén, vas a un kiosco, vas a, no te dan factura. No, claro. Vos no vas tenemos a Chile. Vos, la sab costumbre... vos, sab vos sabés lo que pasa en Chile, sí. Que vas ahí y compras un paquete de cigarrillos y te dan el. Y, y además te dicen, no te puedes ir sin, sin la factura. Porque hay toda una cultura. No digo que eso sea lo excelente, lo perfecto, uh -huh. lo de Chile pero hay que trabajar sobre eso porque es cultural. no va este, En la, el tema de las naftas, hay un 47% de impuestos, que cada vez que vos si, este, cargas mil pesos de nafta hay 470 que son de impuestos, el precio de la nafta. Eh, en eso se pagan un montón de cosas, ¿viste? porque este país está lleno de impuestos y se pagan un montón de cosas, entre ellas eh, todo lo que sea de, de el mantenimiento de rutas, etc. Ahora, yo, yo te pregunto, cuando te dan una factura en una estación de servicios, te, te preguntan. ¿Y eso, claro, y si ¿quiere usted el ticket o la factura? Quiere, eh... No, tiene que <coughs> ser automático, no si quiero. ¿Y eso qué es? Por un lado, parte nuestra, ¿no? La, la sí, de sí, no sí, pedirlo, sí. una cuestión cultural, Pero, efectivamente. Sí, sí, es cultural. cultural. Eh, y por otro lado, la falta de control, estimo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho tiene que ver eso. Es Lo tal... mismo que en el trabajo en negro, ¿no? No, no, claro, claro. Es, es mucho que tiene que ver con eso. Porque te habla, este, o sea, un empleador te puede hablar de las condiciones laborales, que si, si hay muchos impuestos, muchas cargas sociales, etc. Pero bueno, este, hagamos sistemas este, totalmente distintos. Yo personalmente, además, yo recuerdo este, del propio presidente eh, Alberto Fernández prometiendo en campaña un 20 mil pesos que ya nos hemos olvidado de a los jubilados en diciembre del 2019. Esto no es personal porque nadie puede ser exitoso en un sistema previsional que está... Yo no creo que esté colapsado, primero. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que este, se usa el, el dinero de una manera en que tendría que haber dos vertientes distintas para hacer lo que socialmente se está haciendo, que son los planes sociales por un lado y las jubilaciones por otro. Todo lo que sean aportes previsionales intocables, que para, para otro tipo de de pago, o sea, planes que sociales, que vaya por el presupuesto uh -huh. y que lo, lo maneje Acción Social, lo, lo que quieras llamarlo. Pero en esto no se puede andar con medias tintas. Claro. Acá no hay ninguno exitoso y esto, te agradezco tanto la invitación, porque esto es simbólico y es para un poco, allá en Buenos Aires me espera el defensor de la tercera edad, el doctor uh -huh. Semino. Uh -huh. Él me va a organizar este, una reunión que vamos a ir seguramente al Congreso no sé si ANSES pero sí al Congreso con toda la cantidad de firmas que podamos juntar de acá hasta hasta que llegue hasta que lleguemos uh -huh. a Buenos Aires change.org uh -huh. para meterse en caminata de, este, de Mendoza a Buenos Aires para poder poner Firmar, la firma claro, virtual change.org cualquier duda puedo dar mi whatsapp también para que y en esto te pido la ayuda también sí. el, el camino es largo sí, la claro. distancia es larga lo que sí se necesita es la solidaridad, por ejemplo, en ciertos... Por lo menos dentro de, de Mendoza, hasta llegar a La Paz, tu, tu uh -huh, territorio, tierra, sí. tu tierra. Este, para que, bueno, uno va pasando por la ruta, por ahí hay lugares donde este, a lo mejor un vaso de agua sí, va jale, a hacer no. falta. Uno lleva, uno lleva. Pero yo, te quiero decir, que vas es a una cuestión de solidaridad. Sí, sí. aparte muchos centros de jubilados que seguramente ah. van a estar ahí a la espera de tu paso. Eh, Quiero consultar, aprovechando tu conocimiento, yo te escucho mucho los, los sábados en la tarde, eh, ¿qué pensás de los sistemas este, jubilatorios a nivel mundial? Se habla ahora de que habría que correr la edad, hay alguna tendencia que dice que ya vamos a vivir más años y que esto obliga a que nos tengamos que jubilar más tarde. Otros dicen, no, no, eso no tiene nada que ver. ¿Hay alguna opinión formada este, sí, técnicamente sí, sobre esto? Sí, sí, la, la OIT está pero permanentemente tratando de analizar los cambios futuros. Uh -huh. Los cambios futuros tienen que ver con toda esta cuestión tecnológica, que ha hecho que muchos trabajos pasen a ser prácticamente en casa. Claro. Este, con eso se evitan algunos gastos empresarios y demás. Lo de la jubilación, uh, digamos a una edad más avanzada, no está totalmente definido. ¿Por qué? Porque justamente esa virtualidad que está facilitando el trabajo en casa, este, ya con eso... Las empresas achican achican gastos. Y es tanta la, la necesidad de trabajo que hay en el mundo. Hay un déficit este, impresionante de, de cientos de millones, cientos. Está, no, no recuerdo ahora exactamente la cifra, por eso no la doy. De, de desocupados, eh, digamos, que tendrían que estar trabajando. Si vos das eh, más tiempo, digamos, de, de trabajo, hay... Toda una generación que, se, que está empujando para entrar y no a al sistema laboral y no entra. Así que es, es difícil la, la, la cuestión de futuro. ¿eh? Carlos, está en pantalla ahí su número de WhatsApp, 261-3875-379. Eh, desearle lo mejor, que tenga una buena caminata, seguramente gracias. va a recibir el cariño gracias. de muchísimos jubilados en el camino y bueno vamos a mantenernos en contacto. Yo gracias, le agradezco gracias. el tiempo.